una pregunta y si es de un sitio web cómo se pondría el número de página esta pregunta continúa siendo muy muy muy común porque cuando nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y utilizamos una página web que es muy común utilizar y citar páginas de internet cada vez parece que es más eh, complejo entender cómo funcionan los sistemas de citación por lo tanto Saber cómo se coloca la página de una página web dentro de la cita es muy simple. La normativa dice una cosa muy clara. Cuando tienes una, una página, un recurso electrónico que no esté paginado, o sea que no tenga páginas, se coloca el número de párrafo. Ya te voy a mostrar la norma, mira. Aquí está, se llama citas textuales de materiales que no tienen paginación. En este caso son consideradas citas textuales porque cuando nosotros estamos tomando un texto tal cual, lo estamos copiando y pegando dentro de nuestro documento, se considera que no lo estamos parafraseando, que lo estamos literalmente copiando de la fuente, por lo que sería una cita textual, una cita tal cual como aparece en el texto. Y para eso necesitamos indicar exactamente la página o el lugar exacto del recurso donde estamos tomando esa información, porque estamos tomando la tal cual. Eh, en este caso, para materiales que no están vaginados se coloca esta abrevia, abre, abreviatura de aquí para esta de aquí se coloca, se va a colocar dentro de la cita y la cita quedaría más o menos como aparece aquí, Rodríguez y Rossi 2009, llegaron bla, bla, bla, bla, bla, pone sus, abre sus comillas, pone el texto que está citando, y después coloca aquí al final el párrafo, porque está tomando de un recurso que no está paginado, por lo tanto, esa es la forma en la que se hace una cita textual, que no tiene páginas. Yo sé que puede ser confuso eh, porque hay muchas situaciones muy particulares, por lo tanto lo que yo sugiero mucho es que tengan un manual. Hay muchos manuales en internet, yo les voy a dejar manuales ahí abajo, eh, manuales ya resumidos, manuales más extensos, el propio manual original de APA séptima edición también ayuda mucho porque es la fuente original de donde salen todos los otros recursos que son como anexos, pero realmente el núcleo es el manual original que también les dejo un link ahí abajo para que lo, para que lo revisen es, tiene un costo claro, pero eh, también vale la pena tener el recurso original ¿no? y una página muy buena que se las recomiendo también se llama esta de aquí normas APA, es así, normas-apa.org Aquí tienen todas, todas, todas, todas, todas las casuísticas que se pueden presentar, que si el, la fuente no tiene autor, que si no tiene páginas, que si eh, es una traducción de no sé qué, sin, sin el autor, eh, y solamente tiene el título, eh, un acta de un congreso, de una ley, etc. Todas las situaciones así al por menor, eh, porque ellos ponen muchos ejemplos y por eso esta página ha sido como tan, tan, tan, eh, tan útil a lo largo del tiempo eh, por lo tanto les invito a que se vayan por aquí a que lo vean y si les interesa el canal pues que se suscriban hablo sobre búsqueda de información académica eh, citación de fuentes eh, sistemas de referencias y de citaciones así que son como temas útiles para la vida académica y universitaria ha sido un vídeo muy cortito porque quería solamente explicar esta partecita del manual que muchas veces puede ser un poco eh, frustrante no saber cómo poner una cita de un recurso, en este caso de es una página de internet que no tiene páginas, ¿no? que tiene solamente los párrafos. Y nada, muchas gracias por ver el video y nos vemos en un próximo. Adiós.